Hola comunidad ciudadana, bienvenidos a La contrarréplica, un nuevo proyecto de conversación, discusión y análisis de la contingencia política nacional e internacional nacido a al la ledo del ciudadano. Mi nombre es Axel Inde y en este momento me encuentro con mi compañera de equipo Francisca Valencia para conversar en torno a las noticias que van marcando la pauta de la semana. ¿Cómo estás Francisca? Hola Axel, muchas gracias por esa cálida presentación, sí compañero, muchas gracias. Eh, estoy emocionada por este nuevo espacio que se está abriendo, que estamos abriendo para probar nuevos formatos, para llegar a más gente de, con distintas maneras de entregar la información. Así que eso, este día martes 13 de diciembre, es lo único que me motiva en el día. Ya, no te entusiasma el acuerdo que se logró ayer. No, no me entusiasma. Bueno, hablaremos harto de eso. Vamos a hablar de eso porque eh, para nos, nuestros auditores, como bien sabrán, el día lunes en la noche en la tarde, diría yo se concretó finalmente un acuerdo luego de tres meses de negociación, de casi 100 días de negociación entre las distintas fuerzas políticas que estaban sentadas en la mesa negociadora y se acordó cuál va a ser el mecanismo por el cual se redactará la próxima constitución o la próxima propuesta constitucional de Chile. Y si bien no le dieron un nombre, porque las semanas pasadas toda la discusión será mixta, será 100% electa, no se la jugaron por un nombre, pero a todas luces lo que estamos viendo es una convención mixta, ¿o no? Sí, completamente. O sea, también no hay que ser ingenuos, pues. si eso es... Eh, yo creo que lo vamos a estar comentando igual porque vamos a hacer el desglose de qué es lo que, qué es lo que se acuerda, valga la redundancia, en este acuerdo, pero, pero hay mucha palabra rimbombante, democracia, se ha tirado o se ha expresado en realidad este acuerdo con las distintas figuras políticas eh, destacando la democracia, la democracia, la democracia, pero acá lo que se hizo cuando una lee el acuerdo es realmente una comisión mixta. Muy solapada, con distintas comités y comisiones, pero es mixta, ¿cachai? Así es. De hecho, no se llama Convención. No. Eh, se le cambió el nombre porque, según Chile Vamos, el nombre Convención traía malos recuerdos a la ciudadanía. Mm. Por lo tanto, ahora se va a llamar el Consejo constitucional es que eso es lo otro también hay que partir como tenemos que partir diciendo que acá van a ver como un desglose de distintas orgánicas que van a estar actuando así es presentamos un poco, sí. ya presentamos cuáles van a ser los órganos que van a participar en este proceso constituyente por un lado bueno se parte de ciertas bases constitucionales que son los 12 bordes Exacto. que estuvieron negociando los partidos políticos al inicio de este nuevo proceso eh, estos, estos bordes los vamos a estar repasando pero una vez que eh, se inicia el proceso, se inicia a través de una comisión experta que va a estar conformada por 24 personas designadas, mitad por el la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado de la República. Uh -huh. Además de esta comisión de expertos, Va a existir el Consejo Constitucional, el cual va a ser 100% electo. De solo 50, solo 50 de solo 50 integrantes. Y finalmente va a estar el Comité Técnico de Admisibilidad, que va a estar compuesto por 14 juristas. Juristas también elegidos por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado. entonces ¿Cuántos designados son entonces? Designados en total... 50 electos y en total son otros casi 40 36 36, 36. Casi, casi 40 36 eh, representantes de las cámaras 36 yo ah. sé que no todos no todos van a cumplir las mismas funciones más no se puede negar desde ya a priori que hay una sobre representación del senado y de cámara de diputados y lo cual es innegable es innegable y es súper peligroso también porque uh -huh. de hecho estos poderes, la, el poder legislativo es incumbente dentro del proceso constitucional porque eventualmente este Consejo va a tener que idear un sistema político. El Consejo Electo El Consejo tú. Electo uh -huh. va a tener que idear un sistema político y eh, teniendo eh, miembros designados por el Congreso, eh, hay, un, hay un evidente conflicto de interés ahí porque, aquí, no, van uh -huh. a poder, porque no van a poder eh, modificar todo lo que se quisiera modificar porque tienen al Congreso que le designó a los expertos. Entre medio y en el meollo del asunto. Y no solo a los expertos sino que dentro de las bases constitucionales también está la... se, se exige está como requisito que Chile tiene un poder legislativo Me bicameral. Me dio ese punto. Era sí. muy importante si sí, importan lo iba a comentar. Es Fundamental. dale. Te, comentémoslo al tiro sí. porque... Eh, Dentro de los bordes constitucionales que eh, plantea este acuerdo por Chile, que se llama... Te zanja un par de cosas al toque. Sí. Al tiro te dice esto... Partamos por aquí y de acá esto inamovible. Así es. Uno de ellos es el poder legislativo bicameral. Va a ser bicameral sí uh -huh. o sí, compuesto por un Senado y por una Cámara de Diputados y Diputadas, sin prejuicio de sus atribuciones y competencias en particular. Es decir, es decir, por tonazo a cualquier iniciativa para disolver el Senado y crear otro tipo de órgano, lo mismo con la Cámara, por tonazo. Se acabó imposible cualquier otro tipo de órgano legislador. Lo cual es particularmente grave porque yo siento que uno de los grandes problemas que tiene... ¿El, que, que, que el se sistema político acá en Chile? Sea, no. A ver, uno de los grandes problemas que teníamos que resolver con la Constitución es el sistema político que nos está rigiendo, porque uh -huh. el sistema político actual es incapaz de llevar a cabo los cambios que está requiriendo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si es que el, pre el presidente se elige en una elección distinta a la Cámara de Diputados y por lo tanto el presidente puede tener a todo un Congreso en contra y por se lo tanto las discusiones. se traban las discusiones, es incapaz de llevar a cabo su agenda... Eso, por ejemplo, en un sistema parlamentario no pasaría porque el líder, el jefe de Estado, uh -huh. el jefe de gobierno, perdón, es la persona que logra tener a, a la coalición de su parte. En cambio, acá podemos tener un Congreso en contra del de presidente electo por lo tanto claro. existe un, un bloqueo legislativo sí, constante... y ese problema no se está resolviendo, o sea ya se están poniendo trabas para idear un sistema político que venga a resolver este problema que es uno de los principales problemas que tenemos en Chile es muy macabro, es muy mañoso porque cuando ya a priori igual estos 12 puntos nacieron en octubre creo creo que fue octubre el... Los... Sí, fue el primer punto que se zanjó en las negociaciones constitucionales. las 12 bases constitucionales para tener este marco entonces, ya de primero partimos con que te da este portonazo, con que ya no se van a poder hacer modificaciones sobre los órganos legislativos. Y bueno, hay, un, hay varios puntos de los 12 que están medio raros. Yo diría. Así, mm, hay varios. Polémico, cuestionable. ¿Es sí, que sabéis qué? qué? Estos bordes constitucionales nacen a partir de las líneas rojas que presentó Chile Vamos un par de semanas después del triunfo del rechazo. Uh -huh. En ese momento, Chile Vamos, que se había comprometido a la continuidad del proceso constituyente, eh, hizo una declaración conjunta de todos sus partidos estableciendo cuáles eran sus líneas rojas para seguir el proceso. Y dentro de esa línea roja estaba la unidad del Estado de Chile, la, eh, la separación de los tres poderes del Estado, la protección del derecho a la vida la consagración expresa de carabineros de Chile y las fuerzas de orden en la Constitución y la protección de la propiedad privada haciéndola extensiva a los fondos provisionales y al aprovechamiento de aguas. Ya, todos eso esos es bordes, lo bueno que, Sí, ese borde... Lo bueno es que no todos esos bordes no, se aprobaron. Por, menos, no, vale. claro, Pero a lo que voy es que estos fueron los bordes uh -huh. que planteó Chile Vamos en su momento... Para empezar a negociar. Y después se negoció y finalmente quedamos con estas bases constitucionales que se llamó... Que son estas que estamos ley, leyendo ahora. Dentro de estas bases constitucionales también está, por ejemplo... Cuestiones que yo creo que estamos todos de acuerdo. Onda, Chile es una república democrática, su soberanía reside en el pueblo, el Estado de Chile es unitario y descentralizado, pero también hay otras que sí. tienen que ver con, por Poblos ejemplo, originarios, por con ejemplo. los pueblos originarios. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena que es una e indivisible. Indivisible, una, está dentro, ¿cachai? Pero por caso a alta... la plurinacionalidad. Sí, exacto, Estado plurinacional, olvídelo con esta, por lo menos con estos bordes. Otra cosa que creo que ahí se logró, al parecer la, eh, el oficialismo logró presionar por, por, el, por el tema por lo menos de la existencia de fuerzas armadas y fuerzas de orden, que en lo, uno de los puntos sale que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden. Ahora, ¿cuál será esa subordinación al poder civil? Eso yo me pregunto también. Ya un poco como para la imaginación, ¿cómo se, cómo se va a subordinar a, a la, al poder civil esto? ¿Cuál va a ser el poder civil? Porque tú me dices poder civil y yo pienso en sociedad, grupo... No, claro, yo creo que se refieren, a, que se refieren finalmente al gobierno. Finalmente... Entonces es que entonces también seguimos con la maña, po. Seguimos. Pongan, no, no creo que sea el gobierno. O sea, se supone. Yo creo que acá va un poco apuntado como a los derechos humanos, como sociedad, así como poder civil, porque el poder civil es el poder de los ciudadanos el poder que tenemos democráticamente. Sí, pero yo creo que se es refiere el... al gobierno porque precisamente la, la discusión que ha habido, me acuerdo que en las últimas semanas salido polémica a raíz de, por ejemplo, con declaraciones de autoridades militares que opinan sobre política que no deberían poder hacerlo porque están hoy están subordinadas al poder civil. Es decir, las autoridades, el poder militar no se manda solo. Que esté subordinado al poder civil significa que responden al gobierno. Yo no estoy segura de esa Ahí esas me quedan las dudas a mí, porque si no también tendría que decir, eh, no sé, pues su, su, subordinado al Estado, subordinado al gobierno directamente, porque aquí te hablas de, eh, básicamente, poder civil, y poder civil son eh, la, la sociedad de base. Claro. Para mí, por lo menos. Pero son como temas que igual quedan para la discusión también. Creo que como varias cosas es que, no queda tan claro. Eso, Y ¿No yo, claro? Yo, ya, claro. yo siento que eso igual es eh, un poco liberador porque no zanja, no, no graba en piedras ciertas bases. Te tiene la... un enunciado sí, que puede como quedar para la... Claro, no porque, por ejemplo, porque, por ejemplo, se consagra el derecho a la vida. Sí. Y ahora, uno eh, piensa, ya, pero ¿se consagra el derecho a la vida desde la concepción, ¿Scepción? como quería Chile, vamos? ¿Cuál será el derecho a la vida? ¿Qué se, qué, ¿Qué se va a considerar por vida también? Ya, yo creo que, por lo mismo, no dicen, el, no, dicen eh, no lo detallan tanto, precisamente uh -huh. para que quede la discusión de este Consejo Constitucional. Uh -huh. Oye, partimos un poco hablando de las funciones de cada de estos tres órganos que van a proponer todo este proceso constituyente. Vamos, expliquémosle a la gente de qué se trata y... este Yeah. Consejo Constitucional Ya yeah. ¿Con cuál partimos? ¿Con cuál te interesa? partir Yo acá tengo notas De todos los <risa> todo lo que, todo lo que salen <risa> Yo te <lo> explicamos <risa> primero La parte democrática Del proceso Ya yeah. Qué, es, es corta la, bueno. qué, qué cortito eh, Es uno de tres sí, pues, Son tres parrafitos eh, ahí bien pequeños Ya, eh, parto yo, partes tú adelante ¿ya? Mira, hablemos Consejo constitucional 50 personas electas democráticamente en votación Según sistema electoral que se aplica a los senadores Por eso este número de 50 ¿Cierto? Por si... Por si ¡ah! Sin conscripciones no sé si lo dije bien. Lo dije está bien. Está circunscripción. Bien? Difícil, siempre me ha costado esa palabra. ¿verdad? Bueno, pero por circunscripciones, eh, con listas, acá ya empezamos de nuevo con la maña, bueno, que es lo que se espera también de todo este proceso desde cuando se estuvo, de un, desde un primer momento, pactando solamente entre los partidos, pues no, no, no se esperaba mucho más, pero con listas compuestas por partidos o pactos de partidos, o sea independientes y movimientos sociales que no se alíen con los partidos, que no se unan a los partidos, quedan automáticamente fuera. Espacio para independientes que no quieran pactar o que no quieran ser, estar en una lista en representación de distintos partidos políticos, quedan fuera. Así que independientes reales, reales, que no quieran pactar, eh, o que no quieran aunarse a otras fuerzas políticas, fuera. Solamente se le van a dar cupo independientes que quieran ir por la lista de los partidos. Claro, igual eso era algo y estaba menos zanjado desde el inicio de las negociaciones, precisamente se por... Sí, pues se sabía que los independientes ya no iban a estar por cuenta Pero propia, Pero quedaba que todavía, a... quedaba este ánimo como de ya, porque en el fondo igual era... Fue poco, fue poco lo que en los acuerdos con todas las juntas que tuvieron todos los martes, en el Congreso acá de Santiago, en distintos lugares, era poco lo que salía de lo que se estaba discutiendo dentro desde mismo, del mismo, de las mismas pláticas, porque siempre salía no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo. Pero dentro de todo uno no se iba enterando en qué iba quedando eh, las negociaciones, pues, ¿cachai? Porque se mantenían el típico no, no vamos a ceder o no, pero eh, más que nada yo diría un poco en la polémica de no llegamos a acuerdo, no llegamos a acuerdo, pero en todas esas sesiones de no llegar a acuerdo, evidentemente se estaba tejiendo esto. Particularmente en las últimas semanas es que todo cambiaba a ritmos tan rápidos sí. que ya era súper difícil seguir la discusión. Pero yo creo que también hay algo muy importante dentro de este consejo que tiene que ver con el hecho de que sean 50 personas electas, porque uh -huh. se va a elegir con el mismo mecanismo que se elige el Senado. Sí. Y eso implica que la gente que el voto de las personas de la región metropolitana va a valer menos que el voto de, la, de las personas que viven en, region, en, en, en regiones del sur, por ejemplo. Porque acaso más decís tú y para la ¿La Cantidad como de, de densidad poblacional tiene menos representación? O sea, claro. ¿cuántos tiene la, la región La región metropolitana, metropolitana tiene cinco escaños. Ya. Yeah. Eh, Aysén tiene dos escaños y la región de Aysén tiene mucha menos población que uh -huh. la región metropolitana. Entonces el voto de cada persona en la región metropolitana vale menos que en la región de Aysén. Por y densidad, eso, clara, entiendo. claro, Y por eso eh, el Senado es una Cámara que es un poco más conservadora que la Cámara de Diputados. Porque las regiones del sur que tienen menos gente, menos población... Eh, ¿tienen, Tienen igual una representación ¿tienen alta. Representación? ¿Tienen en una representación, una representación alta. ¿sí? Sí, eso todo. Y en el sur, eh, como se sabe eh, las tendencias políticas las... no son secreto de nadie como, como, no, como arrasa la derecha claro. en el sur. No es como el norte, mi norte querido ¿Tu norte querido? querido Oye, oye, en las últimas votaciones dejaron harto que decía. No ayudaron a En la primera vuelta, porque en la segunda vuelta no nos alineamos ustedes. todos. Sí, sí, pero... sí, sí. Duro, duro ahí. Me gustó. Pero ah, sí, pues. Entonces se sabe, en claro. el fondo no, no se desconoce, tampoco podemos pecar de ingenuidad. Entonces, sí, y ahí yo siento que también hay algo que me molestó de este acuerdo, que tiene que ver con el hecho de que finalmente hayan sido 50 convencionales electos, porque en un momento el oficialismo estaba planteando 90, 100. No, 100, 99 uh -huh. convencionales electos, eh, y la razón por la que bajaron a 50 era para que la, el organismo fuera 100% electo. Dijeron, ya, eh, porque Originalmente la propuesta de 50 miembros electos era de la derecha y después eh, cuando la derecha cambia de opinión y decide que quieren una convención mixta sí o sí, ahí el oficialismo eh, las próximas, las semanas anteriores bajó su número y dijo, ya, estamos dispuestos a 50, pero 100% electos. Uh -huh. Y finalmente nos quedamos con 50, pero sigue siendo que con igual. Extras. Que con claro, igual. Que nadie nunca planteó que, se, que de, la, de la nada empezaron a salir. Claro. Que entonces, ¿qué se está hablando aquí? entonces que, bueno, finalmente, se iba planteando un poco, pero era muy como rumor a pasillos, como la idea ahí, pero... Entonces, finalmente, pero bueno. si es que no íbamos a quedar con una convención mixta, no hubiéramos quedado con los 100 electos ¿Sí? y, los uh. y los demás expertos, pero que esto de 50 electos y 24 expertos es que aquí yo creo que la clase política está, pe está pecando de pensar que la gente es tonta que la ciudadanía es tonta porque dicen órgano electo así se presenta igual pese a todo eh, y es como eh, basta leer el acuerdo para darte cuenta que no es un órgano 100% electo no y que es mañosamente discutido y mañosamente eh, metido a la, fuerza, a la fuerza ciertos órganos para que esto funcione de igual de la misma forma en que querían los grandes partidos o no los grandes partidos pero por lo menos la oposición y otras fuerzas que fuera mixta al final claro. y Disculpa, amigo. Eh, yo creo que quería terminar, zanjar algunas cositas nomás de este consejo constitucional de 50 personas electas. Eh, paritario, ya se mantiene eso como en un principio, como en la primera, en el primer proceso. Y bueno, un consejo integrado por escaños indígenas supranumerarios, que yo ahí lo que entiendo es que son extra a estos 50. Eh, no, no, bueno, ya no es convencional, Consejeros. consejeros. Consejeros. Sí, lo que yo tengo entendido es que no son no existe un escaño reservado Eso. para cada pueblo, pueblo indígena. No hay escaños reservados serían... por pueblos. No. hay escaños es reservados, acuerdo... pero son en proporción a la votación que, que, que ellos saquen. Efectivamente. Y elección, lo que po. se proyecta por los partidos políticos es que finalmente vamos a tener entre dos, dos. a seis escaños para pueblos sí. indígenas dentro de la convención, pero depende de los votos que saquen esos representantes de pueblos indígenas. Claro, no, no es un hay... escaño para cada pueblo. No, no, no, no hay para nada, no hay escaño reservado por pueblo. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y bueno, igual por la representación, no sé, la, la, también los, los mismos el levantamiento de información que, que, ha, que ha hecho con ADI, que han hecho un montón de bueno de organizaciones. Probablemente es que la mayoría de, de, de consejeros indígenas que salgan van a ser de la etnia mapuche, igual, pues lo más probable. Sí. Lo más probable es por un tema como numérico de representación. Pues. Así es. Oye, y ya el siguiente órgano dentro de, esta, de este proceso es. Ahora ver amigo, ya el... puedo, lo siento, estoy interrumpiendo, ah. te estoy ver, interrumpiendo dime. tanto, no es que estoy revisando si es que se nos queda algún punto importante, eh, porque como vamos a ir de, de, de, por puntos así como por, por órgano, quiero cachar si es que algo queda, ¿Qué? ah sí, eso era, eso. Entonces, la comisión experta es... ¿Me estás, ¿me estás hablando encima? Me qué? falta un punto muy importante Ah, que como dijiste Ya, oye No, no lo tener, Yo pensé que ya no de que, nah, tra... Pensé que no, había terminado con el nah. Consejo Constitucional No, tengo igual mis dudas ahí Si es que lo tiro ahora esto O después, por ejemplo Porque lo alarmante pues Yo tenía acá un apunte Que era lo siguiente En la declaración Que como se plantea este, esta, este consejo Que este consejo Tendrá por único objeto Discutir y aprobar Una propuesta de texto De nueva Constitución Una propuesta de texto Discutir ¿Sí? Y aprobar entonces yo digo, ¿esta propuesta de texto se refiere a la prepropuesta pre que van a presentar los expertos? No, porque el dice que el consejo, el, el consejo Constitucional redacta la propuesta que va a ser sometida a plebiscito. Discutir pro, una propuesta de texto, ya, ok, lo sí. voy a hacer, gracias. Ya. El otro punto es la comisión experta, que está conformada por 24 personas que van a ser designadas por mitad, eh, con, eh, perdón, mitad de la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado de la República. Este es el punto más polémico del acuerdo sí, porque totalmente finalmente estos, eh, estos expertos que la ciudadanía supuestamente estaba reclamando... Y que por lo demás tampoco se especifica a qué se va a tomar en cuenta por experto. Pu. Ahí está el problema, porque experto puede... Se dice que experto es una persona de indiscutible trayectoria profesional, uh -huh. técnica y o académica. Y eso es muy amplio Es muy vamos debate, a debatible Así es, va a estar sometido al cuoteo político Y probablemente sí. vamos a terminar con personas que son de Libertad y Desarrollo por parte de la UDI O del Instituto de Igualdad por parte de la Alianza de Gobierno Entonces finalmente cada partido va a estar poniendo los eh, expertos cuota, de think Tank Su y finalmente, representación claro, sí. Y eso yo entiendo que la gente quisiera mayor participación de los expertos pero acá seas... el punto no es, uh -huh. porque en la convención pasada habían expertos, habían abogados constitucionalistas, sí, habían profesores, habían sociólogos, habían gente que ha trabajado toda su vida en áreas de medio ambiente, por ejemplo. Había, Había muchos expertos. Habían expertos, la expertise no te asegura que, que salga a... un buen texto. Eso. Entonces, o un texto que te deje porque conforme porque hasta los expertos tienen posturas políticas tienen su ideas preconcebida entonces evidentemente al final lo que estamos lo, lo que está determinando este acuerdo no es expertise, es cuoteo político sí es representación pura y dura es asegurarse poder incidir en cortar la torta y yo quiero, yo quiero pasar eso mismo con un, con un punto dentro de esta comisión experta que es que construirán un anteproyecto que tiene que ser aprobado con un quórum, bueno, no aprobado en su totalidad, pero que el, este anteproyecto se va a ir votando en base a este mismo, a esta comisión experta, eh, con un quórum de tres quintos. Y bueno, por lo demás también esto este es un punto que también va a generar yo creo que quizás un próximo debate más le legislativo o acaban de estar puestas las tensiones, por, por lo menos políticas, es que estos 24 expertos deben ser aprobados por 4 séptimos de ambas cámaras. O sea, ambas cámaras tienen que aprobar lo, por cuatro séptimos el total de expertos que se proponga, o sea, que presente el distinto cuateo, cuateo político que tenga las comisiones. ¿Sí, no, no de ambas cámaras, cada cámara... Porque cada Cámara designa dos expertos sí, po. Y, por ejemplo, los dos expertos que designa la Cámara de Diputados Tienen que ser aprobados por, por cuatro cámara, séptimos de la Cámara de, cámara cámara de Diputados, Diputados. Así y los dos es, Ah, sí, exacto sí, me refería Cada Cámara a eso, tiene que aprobar por gracias. cuatro séptimos a sus respectivos expertos Sí, gracias amigo, porque se podía malentender, es verdad Y eso, pues, entonces igual ahí quizás va a haber un poco de discusión Y va a estar más trabada Y quizás se puedan hacer fuerzas para que hayan ciertos, porque probablemente en la futura grilla que se presente de posibles expertos va a haber debate, va a haber polémica claro. y va a haber gente que haga mucho ruido. Y ahí vamos a tener que poner el ojo. Sí. yo creo que quizás, si es que íbamos a tener una convención mixta, yo siento que era preferible que fueran un par de expertos que la votaran en el antiproyecto, no los 14 que están designados, porque el tener, por ejemplo, unos 5 expertos te asegura 24. que... 24, ahí te hacía ¿Verdad? Van a ser 24 expertos. Entonces, sí. Son pues, sí, eh, Entonces, claro, pues, van a ser muchos expertos. Entonces, evidentemente, obvio que van a haber un par que sean serios y que se tomen su trabajo de manera, eh, intachable. De, de manera intachable, con vocación de servicio público. No me cabe duda que hay gente así, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero, por lo, pero que sean 24, obvio que da espacio a político. Si fueran 4 o 5 que tienen que requerir eh, un apoyo mayoritario de ambas cámaras, ahí yo te podía comprar ya. Vamos con, lo, con estos cuatro expertos que la voten en el antiproyecto. Uh -huh. Pero poner a 24 expertos es solamente abrir el espacio al cuoteo político. Porque sí. cada parti porque ahí cada partido va a tener posibilidad de meter a sus a su representantes. representante claro. también si serán cuatro. Y van a tener que ser algunos que generaran consenso entre todas las fuerzas. Pero dado que son 24, es coteo político duro. Uh -huh. Yo quiero hablar un poco de la misión de este órgano y leerlo textual como dice el acuerdo. Dice, este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Y las decisiones de la comisión, de esta comisión de expertos, se tomará por un quórum de tres quintos de sus miembros para elevar este anteproyecto que después se va a empezar a modificar, reredactar, redactar eh, tachar, agregar por parte del consejo electo de los 50 representantes. Bueno, esa es, esa es por lo menos la misión a, a priori, la misión principal, pero claro. también tiene un montón de, sí. de tareas más, porque sí. no, y, no queda ahí nomás. No, y, y lo que pasa es que el documento finalmente, claro, porque los expertos tienen que elaborar este anteproyecto, pero más tarde también influyen en la en el proceso de armonización, donde tienen que elaborar un informe haciendo modificaciones o, o ciertas recomendaciones, y eso claro, se va a tener que discutir, Te los mecanismos, sí, pero los mecanismos son bien eh, complicados, bien enredados, sí. no sé si, puedo, porque, si deberíamos entrar a discutirlos, porque, pero el punto es que los expertos finalmente van a tener, siento yo, un poder demasiado grande dentro del proceso constitucional que no lo necesitaba porque la, los bordes constitucionales ya establecían ciertos claros. márgenes. podrían haber puesto, por ejemplo, solo el Comité Técnico de Admisibilidad. Sí. Podría bastar con uno de... Que... Vamos al Comité Técnico, porque. Sí, es? vamos, vamos. Eh, sí, después podemos volver también a entre, entre comité, comisión, consejo, podemos ir ahí pimponeando. ¿Qué es el Comité Técnico de, de Admisibilidad? El Comité Técnico de Admisibilidad es un órgano compuesto por 14 personas que esta vez son específicamente juristas, es decir, abogados elegidos por el Senado a partir de una propuesta de los diputados que deberá contar con cuatro séptimos de ambas cámaras para poder ser presentados y para decidir. Cuatro séptimos en la Cámara de Diputados, cuatro séptimos después en el Senado. Eh, ¿Qué es lo que eran? Revisarán las normas del Comité Experto y del Consejo Constitucional para determinar posibles inadmisibilidades cuando sean contrarias a las bases institucionales. A este marco de 12 puntos que ya se ha planteado. Claro. Entre otras cosas, supongo yo también. No sí. sé, no sé cuál, cuál será el alcance máximo que tengan las inadmisibilidades de esto. Sí, a mí no me complica tanto el Comité Técnico de Admisibilidad, porque finalmente... creo que, mira, si, ya están, si se está planteando un marco de 12 puntos a respetar, está bien como que haya quizás un órgano que supervise que se respeten. Claro, porque finalmente... Uh, se tenía que designar un árbitro. Y es mejor que sea un comité técnico conformado por juristas que sea, por ejemplo, directamente 14, los parlamentarios. 14 juristas, claro. 14 juristas que además escoge nuevamente el Senado y claro. la Cámara de Diputados. Entonces, mm. yo creo que, lo que el problema aquí principal es la sobrerepresentación del Congreso en el proceso. Que igual uno, uno esperaba que esto pasara y que se fuera captando para ese lado también, pues, porque en el fondo fue un proceso que se lo tomó después el Congreso y las fuerzas políticas de siempre, eh, después de que ganó el rechazo. Claro, yo creo que finalmente esa es la conclusión a sacar, que este proceso constituyente se lo tomó el Congreso Nacional. Sí, el, eh, porque, lo secuestro. Eh, porque, lo voy sí, a decir? Porque, ¿Lo o sea, Claro, ellos llevaron a cabo las negociaciones, pero también se encargaron de que este nuevo proceso constitucional no pase a llevar el sistema político tal y como está. Claro. Yo espero... Jugaron desde un principio claro. sacando puntos mínimos. Es decir, ya, esto no. Claro. Asegurémoslo el tiro porque después va a ser difícil asegurarlo. Claro, yo ya pasando como a a, a mi opinión personal, uh -huh. yo siento, o sea, yo espero que todavía se pueda cambiar y dar un nuevo sistema político que nos saque de este bloqueo legislativo que tenemos. Mm. Porque finalmente los bordes constitucionales, si bien se exige, se pone como requisito que la, el Congreso Nacional esté conformado por dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados, eh, de todas formas se de deja a la libertad de, de cómo pueden quizás funcionar, pueden funcionar. Esos No necesariamente tienen que ser cámaras espejo como lo son hoy. Mm. Entonces, finalmente, todavía hay espacio para que se modifique, para que se cambie el sistema político que Yo tenemos que y que, que nos tiene empantanados. Creo que hay poco espacio, pero por lo menos hay cosas que, han quedado, que no han quedado sentadas. Por lo menos queda como claro. li, eh, espacio blanco para poder empezar a... Podría reactar. haber sido peor. Después, es que... Después de. Porque finalmente. Yo creo que de verdad, de todo el panorama que teníamos, salió una de las peores opciones. Había... Mm. No había mucha, no había... Mira, yo tenía esperan... no tenía esperanza que saliera alguna que representara 100% como una elección. La elección democrática, lo que se, lo que se votó en un primer momento. Eh, pero yo encontré que, es que fue peor. Sí, es que yo siento que estamos recién eh, sintiendo el golpe de lo que fue. El, el... Estamos recién sintiendo el golpe político de lo que fue la derrota de la prueba en el plebiscito. Porque uh -huh. hasta en el momento se había quedado en la retórica y, y, y, y todo, ya, y no tal. se sabía muy bien lo que iba a pasar y ahora ya sabemos los alcances que tuvo el triunfo del rechazo, sí. que fue que el proceso constituyente terminara amarrado. Uh -huh. Bueno, estas son en líneas generales lo que se acordó ayer en el denominado acuerdo por Chile. También decir que, bueno, este acuerdo si bien agrupa a los partidos de Chile Vamos y a los partidos del oficialismo, hay algunas fuerzas que ya se han desmarcado públicamente y dijeron que no iban a apoyar. Una de ellas es, como no, el Partido Republicano, que no es ninguna novedad, que ellos están en contra de, de una nueva constitución. Pero también el Partido de la Gente el día de hoy anunció que no lo viene a apoyar. Lo que provocó un quiebre dentro de su bancada porque hubo renuncias tres, tres renuncias. De dos diputados y una diputada. Así que no andaremos es. por tema de tiempo, ya no estamos pasando. Pero pueden revisarlo en nuestro sitio web, siguiendo las notas que hemos publicado hoy día y el resto de la semana. Así es. También la Momento <ríe> también la educación de Pamela Giles, el ex Partido Humanista que uh -huh. se Disuelto. disolvió. sí eh, ellos también anunciaron que no, que no van a apoyar por lo que denominan una cocina política uh -huh. eh, llegaron claro. llegó alguien vestido de chef también Ay, sí. <risa> bueno, eh, para otro debate para otro debate las performances que se han tomado el congreso ya pero sí. eh, bueno, yo creo que acá lo peligroso es el el, está el peligro de ilegitimidad que tiene este proceso Sí Porque yo, mira, la, la verdad La ciudadanía lo va sí. a ver la ciudadanía, la ciudadanía no es tonta, ¿saben qué? Yo sé que muchas pareciera que la gente piensa Que gente en el Congreso piensa que la ciudadanía no tiene memoria Que es tonta o qué sé yo o que no tiene la capacidad de discernir una cosa por otra que Pero la gente se da cuenta Sí, piensa que la gente no se da cuenta que esto es una convención mixta Sí Es obvio Sí, es como, señor, señor, a mí te y... están diciendo Y encima el peso de los expertos es, pero muchísimo al parecer incluso más alto que el de los propios convencionales electos claro. consejeros. Mira, y yo entiendo que desde la derecha y desde las figuras más centistas quizás de la exconcertación, se queda terminar y cerrar luego con el proceso constituyente porque igual llevamos harto tiempo metido en sí. esto y necesitamos generar un nuevo pacto social para salir de esta crisis en la que estamos. Pero ¿este tipo de pacto? Es que eso es, finalmente, para salir de esta crisis necesitamos un proceso que toda la gente sienta, o que la mayoría de la población, porque siempre va a haber gente que esté descontenta, pero que la mayoría de la población sienta que fue legítimo. Y uh -huh. mi miedo con este proceso es que, dado el desprestigio que hoy día afecta al Congreso Nacional, terminemos con un rechazo en el plebiscito de salida porque la gente lo ha visto como una cocina política. Uh -huh. Yo te pienso lo mismo, amigo, que te puedo decir? Solo quiero decir, en cuanto a las personas que, bueno, la, lo, las coaliciones que firmaron los partidos... Eh, Siempre es bueno recordarlo para que la gente sepa quiénes suscribieron a este acuerdo. Renovación Nacional, UDI, Evolución Política, Evopoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido de la, por la Democracia, Partido Socialista de Chile, Partido Comunista de Chile, Partido Comune, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática, Acción Humanista. ¿Y los Movimientos ¿Y los Amarillos movimientos por Chile? Amarillos por Chile, Demócratas y UNIR. ¿Por qué Amarillos por Chile tiene representación acá? No corresponde si un par de diputados o senadores electos por el, la democracia cristiana se cambian después, a, forman otro movimiento de la nada cuando ellos fueron votados por la DC y se cambian otro movimiento y forman, su y forman su movimiento y su partido que está en aras de y lo que sea que tengan representación porque la gente los votó como demócrata cristiano no los votó por amarillos por chile entonces yo no entiendo estas firmas también que y, se les da que ¿y uno quiere llega de... y yo digo me suma la cuestión y yo firmo también claro no y además que fueron los principales eh encargado de boicotear las negociaciones ¡Sí! Durante la semana pasada ¿Quién es Amarillo por Chile? Es ¿Quiénes que... son ah, Cuatro pelas Tienen amigo? un diputado Que ni siquiera fue electo por ellos Sí, que... puro Un bueno. chanchullo siempre bueno, bueno, pero yo creo que finalmente esa Es la cuestión acá el, tema, el, el peligro de ilegitimidad Que rodea este proceso Yo creo que hay sí. que ponerle ojo Finalmente a los atentos. expertos eh, ¿Quiénes van a ser los expertos Y cuál es el anteproyecto que redactan sí. Yo creo que ahí va a estar la pelea Ahí va a estar la pelea No, claro Yo creo que va a estar bien difícil también En el tema dentro del mismo Congreso para poder llegar a acuerdo cuáles van a ser estos expertos. Espero que en este caso la, el oficialismo se ponga esta vez sí más firme al respecto de bloquear cuando tengan que bloquear a expertos que sean de dudosa categoría, que tengan, eh, no sé, po, historial con quizás defensa a empresas que han tenido, no sé, denuncias por corrupción, etcétera. Uno sabe que hay mucho, uno sabe, uno sabe, sabemos quiénes han estado ahí. Y quiero terminar diciendo, si me permites, amigo, que esto no es solamente una, un, una desmotivación, a ver, o infelicidad, no sé cómo diría yo, descontento. No es descontento solamente acá de los presentes, nosotros dos que estamos hablando, los escutores que están escuchando, sino al parecer es un descontento general, porque esto salió este acuerdo y el primer hashtag que se posicionó en Twitter y que lleva desde ayer en la tarde-noche hasta hoy día como primero en la en políticas en tendencia, en Chile es no es acuerdo, es estafa. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes? Déjelo en los comentarios. Y seguimos conversando. Seguimos conversando, discutiéndolo. Recuerden que pueden seguirnos como El Ciudadano en Instagram, Facebook, Twitter parece que tenemos también recientemente Tampoco, tau, pero lo vamos a lo vamos a, le vamos a dar un énfasis le vamos a dar. así es y en Spotify evidentemente que va a abrir un Spotify para subir estas cosas Así que nada, los dejamos más que invitados a seguirnos, a seguir escuchándonos y también a participar en los comentarios y nos... Y proponer temas, por favor, ciudadanía informada, ¿qué les interesa que hablemos? Eh, si quieren que traigamos invitados, lo vamos, a, lo vamos a intentar, no sabemos si funciona, pero lo vamos a intentar, así que dejen sus temas, dejen sus comentarios, hagamos esto que sea colaborativo y comunitario, para algo que les interese a ustedes también. Ya, pues, y nos vemos. Nos vemos, seguimos conversando. Chau, chau. Chau, chau.